Sí, buenas. buenas. Adelante, buenos días. Le habla José Delio de la Yaluisa, presidente de la de la Escuela Francisco Rodríguez de la Yaluza. Buenos días, José Delio. Cuéntanos, ¿cuál es tu preocupación? Lo estamos llamando porque ayer el Comité de Base de la ADP de esta escuela de la Yaluisa llamó a un paro de docencia porque su, hace falta un profesor, es cierto que hace falta el profesor, <risa> pero nosotros como presidentes de alma rechazamos el llamado a paro porque apenas tiene dos días que comienza la claro, clase, claro, pero claro que la clase, además desde, desde el 3 de diciembre que el en la clase de Matora, no habían comenzado, comenzaron ahora y ya para hoy llamaron un paro sin comunicárselo una... a ninguno de los padres ni al alma ni, ni claro. nada de ese paro por lo que nosotros repudiamos y rechazamos esa medida que tomó la ABC porque debieron primero hacer una reunión con los padres con las madres y luego ir al distrito y a la regional y, y conversar primero primero conversar con las autoridades y luego entonces tomar una acción claro Pero nosotros mm. llamamos a través de este medio a los padres que manden a los niños a la escuela y que y que se tomarán medidas porque no estamos de acuerdo que con dos días de clase haya un paro y se siga perdiendo la docencia pudiendo canalizarse eso por otra vía y cuántos profesores cuántos profesores tiene la escuela tiene varios pero hace falta uno de formación hace falta uno de formación, es necesario, es verdad que es necesario... Formación... Es que ¿Cuál manden? es esa materia? Oye, oye José Delio, ¿cuál es esa materia? Formación, ¿formación qué? Formación humana y religiosa. Ok, humana y religiosa. Humana y religiosa. entonces, ¿qué pasa? Que el distrito, de la información que nos dieron ayer en alguna reunión, no, es que nadar no. salamandal, padres profesores para acá para cubrir ese espacio, y la misma ADP se opone, se opone a los traslados, entonces no hay forma como que el, el profesor, cuando la misma ADP se opone al traslado del profesor para esta escuela Bueno, gracias José Delio por la información y creo que tú tienes toda la razón del mundo, ah, es como que no. se te piche una goma, tú vas para la capital, se te pilla una goma y dices bueno, ya yo no voy a llegar, déjame pichar las otras tres no. <risa> sí es una estupidez, no. una estupidez y cómo tú vas a cerrar una escuela, porque te falta un profesor y, y, y, los, y el resto pero vamos a darle derecha réplica sí. a la DP, quizás Cito, hay otra información ahí detrás. que. Sí, tú empezar. que has defendido tanto eh, ese tipo de mira, actividades, llámanos eh, para que explique cuál es el claro. argumento. Yo creo que, mira, nosotros tenemos problemas en, la, en educación y en la, en la forma de abordar los temas. Sí, eso es verdad. Porque no puede ser que de forma a, a, aislada o, o particular se tomen medidas tan drásticas. Eh, que va a repercutir directamente en, en el final de año con esos niños de no recibir. Y la, y la institución lo sabe, que de faltar un maestro no puede hacer el año conforme al currículum. Entonces yo creo que, que, que educación regional aquí debe poner atención a estos temas.